En esta ocasión, contamos con la destacada participación del licenciado Salvador Alcántara Morán, quien abordará el tema ¿Qué tan abierto hacen el conocimiento las licencias Creative Commons? Bienvenido, licenciado. Al finalizar su intervención, abriremos un espacio de preguntas y respuestas del auditorio, donde serán atendidas por nuestro ponente invitado. En esta ocasión, la moderación, está, la moderación estará a cargo del licenciado León Cuenca, integrante de esta oficina y responsable del proyecto de hemeroteca digital. Por favor, durante la ponencia pueden ir registrando sus preguntas desde el chat de la cuenta del Facebook, donde transmitimos. Les recordamos hacer su registro en el link que estará visible durante toda su conferencia. Me voy a permitir leer una breve ficha académica de Salvador él es licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, maestrante en Tecnologías de la Información por la misma universidad, ha sido asesor jurídico y litigante en materias de Derecho Civil y Mercantil y profesor de Derecho Constitucional, wikipedista y cofundador de Wikimedia México AC, miembro de su mesa directiva desde 2011 hasta 2018. Miembro del Comité de Organizaciones AFCOM de la Wikimedia Foundation entre 2012 y 2019. Miembro fundador del capítulo de capítulo Creative Commons México. Asesor entre 2015 y 2019 del Gobierno de la Ciudad de México en temas de innovación tecnológica, gobierno electrónico, transparencia, comunicación digital y redes sociales. Integrante del equipo de investigadores de la UNAM sobre privacidad y anonimato en redes, Proyecto TOR, promotor del conocimiento y las licencias libres. Bienvenido, maestro, bienvenido a esta actividad de la Oficina de Conocimiento Abierto. Y bueno, pues no me resta más que cederle el, el micrófono para poder escuchar y que nos contribuya con la experiencia que usted tiene. Muchas gracias por, por la participación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por la presentación, eh, Pues me, siempre es un gusto hablar de licencias libres, que es un tema que me apasiona. Y bueno, pues estoy aquí para todas sus dudas y preguntas. Bueno, comenzaré con mi presentación que tengo preparada para no tomar tanto tiempo. Bien, bueno, la pregunta que me plantearon para presentarles es una gran pregunta. Eh, ¿Qué tan abierto, qué tan abierto hacen el conocimiento de las licencias Creative Commons? Básicamente es como tratar de decir, bueno, ¿qué tan eficaz es esto? Es una pregunta difícil porque siempre estamos acostumbrados a que todas las, um, uh, pues, licencias u otro, u otro tipo de formas de abrir podamos medirlo, ¿no? La licencia Creative Commons por su naturaleza de abierto y de libre es un poquito más difícil generar esa, esa, esa medición. Es posible, se están generando mecanismos, pero todavía no es posible establecer a ciencia cierta qué tanto se lleva a cabo. Sin embargo, dada la problemática que ofrece el panorama actual de México y de Latinoamérica en, eh, con base en, en, en lo libre, eh, es posible determinar que realmente ayudan al, al concepto de lo abierto. Pero vamos a, a, vamos a ver de lo que de lo que me refiero. Para un poquito hablar de este tema, me gustaría dar un panorama general del estado general de lo abierto. ¿Cómo está lo abierto actualmente y cómo lo constituye? Eh, antes que nada, me gustaría presentar este, esta idea general. El panorama del conocimiento, o todo el ecosistema del conocimiento, está en un en, en entramado de varios ejes. Y los ejes principales serían estos tres. Tenemos el conocimiento... Eh, a la izquierda, que está con derechos de autor, pero está libre o abierto. Es el, el, el, el que tiene, aunque tenga derecho de autor, aunque tenga una persona que clama sobre él un privilegio eh, de autoría, aún así lo otorga libremente para que pueda estar accesible, ¿no? A través del modelo de lo libre o modelo de lo abierto. Al otro lado tenemos los, aquellos que están con derechos de autor, pero están cerrados, es decir, eh, si claman esa autoría, pero al mismo tiempo, estas mismas personas eh, consideran que no debe estar disponible al público, sino que, tienen que si, si quieren acceder a él, tienen que pagar o tienen que tener ciertas restricciones técnicas para poder acceder, o bien eh, tienen, eh, si alguien más accede a él de una manera no pagada tendría también consecuencias jurídicas, ¿no? Estas tres barreras que siempre hablamos en lo libre, la económica, la legal y la técnica, bueno, están presentadas en, en, en ese conocimiento, en derecho de autor, pero no deja de ser conocimiento. Y finalmente abajo presento en este triángulo el dominio público, es decir, el conocimiento que ya no está bajo un régimen de derecho de autor está totalmente libre porque ha pasado el tiempo porque es muy antiguo, porque está accesible ahí, porque realmente nunca estuvo bajo derecho de autor, o porque las, la, la propia ley determina de una manera u otra que nunca estará bajo derecho de autor, nunca nació ese derecho. Entonces tenemos estos tres. Podríamos decir que este triángulo determina cómo está el conocimiento ceñido bajo un marco legal general en, en México y en el mundo. Esto aplica prácticamente para cualquier parte del mundo. Y como este conocimiento está, pues puede tener accesibilidad por una u otras partes de una manera masiva o no, o más restrictiva, dependiendo del lado del eje que está. Este, este triángulo básicamente sería como un triángulo ideal de cómo está dividido el conocimiento. Sin embargo, este ecosistema no luce del todo así. El ecosistema es un poquito más eh, tendiente no un poquito más, bastante más tendiente a que el conocimiento esté bajo derecho de autor y no esté accesible. Al menos ese era es el paradigma que, que, con el que veníamos trabajando. Últimamente ya hay una tendencia más gracias a esfuerzos como, las, como universidades como la del Estado de México, la UNAM y otras muchas de, en, en el país y en el mundo, para que el conocimiento también esté accesible de otras formas, no de, en la forma abierta o en la forma libre. Entonces, el eje de lo libre y abierto se ha ido incrementando cada vez más, pero siempre hay un énfasis en que los derechos de autor permanezcan. Y finalmente está el eje del dominio público, que aunque aquí pareciera que está más o menos equilibrado, realmente es el eje más pequeño de todos. Es el más abandonado porque el dominio público existe ahí como una entidad eh, jurídica, como un conjunto de bienes culturales que muchas veces no se les clasifica eh, muchas veces no están catalogados bajo ninguna circunstancia, no hay ninguna autoridad que se preocupe por darles énfasis y bueno, hay pequeños esfuerzos por parte de museos, archivos, bibliotecas, de forma más aislada por ponerlo a disposición, pero no necesariamente está ahí, precisamente porque como no tiene el incentivo económico que tiene, por ejemplo, el conocimiento bajo derechos de autor, no hay una persona que lo promocione y, y como pues ya está bajo un concepto de gratuidad, no hay nada. No un interés económico y por lo tanto no hay una promoción de él. Vamos a hablar un poquito de esto más adelante, aunque pues, consideramos que, este, que este, la idea general que quiero darles es que este ecosistema está desbalanceado. Y en estos tres ejes que podríamos hablar de cómo está distribuido el conocimiento, siempre el énfasis está puesto en, en, en el modelo cerrado de derechos de autor. Y también el segundo énfasis que me gustaría hacerlo es que es, a la izquierda, aunque tenemos un modelo libre abierto, sigue estando bajo un modelo de derechos de autor, es decir, no lo niega. Simplemente convive con él, simplemente está bajo una postura uh, contraria a lo cerrado, una postura de accesibilidad a ese conocimiento, pero sigue permaneciendo la existencia de los derechos de autor. Y ese va a ser un énfasis muy importante porque una de las um, constantes reclamos que se le hacen a las licencias Creative Commons es que no están bajo el marco jurídico, pero lo están totalmente y de hecho la existencia de las licencias Creative Commons existe precisamente porque existen marcos de derechos de autor en todo el mundo y en el caso de México, gracias a la Ley Federal del Derecho de Autor. Entonces, dados estos ejes o dados estos, eh, este ecosistema, ¿cómo está cada una de las partes? Como para que nos demos una idea de qué tanto debemos o podemos hablar de que las licencias contribuyen a este ecosistema para hacer accesible el conocimiento. Voy a presentarles un panorama general de cada una de estas, a lo mejor algunos, en algunos casos son muy breves, otras cosas muy general. pero el, en primer lugar hablaremos de la parte de lo abierto. Lo abierto ustedes lo conocen muy bien, o sea, México es líder en producción de conocimiento abierto en la región, en Latinoamérica. Aquí tenemos un mapa que presenta Redalic, que bueno, ustedes conocen mejor que yo aquí en, en, en la universidad. Eh, y bueno, sabemos que México es en, en su proporción de países que publican está muy alto. Es muy pujante en este sentido. Tenemos una gran cantidad de publicaciones. Sin embargo, la pregunta es, ¿esto es suficiente? O sea, frente a la región estamos bien, ¿qué tanto frente al mundo? Pero si vemos con microscopio este, este fenómeno de lo que libera México, de lo que pone accesible a México, realmente estamos tan bien como creemos. Tal vez si vemos un poquito con más microscopio dentro de la República y vemos cómo está distribuido, por ejemplo, esta fotografía que nos presenta la distribución de los recursos de información por cada entidad federativa del país que tiene el CONACYT. Eh, podemos ver cómo definitivamente los repositorios o las entidades que generan conocimiento abierto están centralizadas. Y bueno, vemos ahí muy iluminado la Ciudad de México cuando los otros estados pues están eh, más difuminados en un azul más claro, que nos da cuenta cómo precisamente las instituciones de otras entidades no necesariamente están abocadas hacia lo abierto. Es cierto también tenemos que considerar que la Ciudad de México concentra una gran cantidad de instituciones más que a lo mejor los otros estados. Sin embargo, eso también nos habla del centralismo que impera dentro del país. Un centralismo no solo económico, no un centralismo no solo de instituciones educativas, sino un centralismo epistémico. ¿no? El conocimiento se genera en Ciudad de México, se libera en Ciudad de México, que muy bueno que se libere para el resto de las entidades, pero también nos habla de qué tanto ese conocimiento está sesgando una realidad, qué tanto ese conocimiento está hablando de la realidad general del país, de las, de las, de las problemáticos de los restantes estados, qué tanto retrata la vida del país de manera general. Bueno, definitivamente tenemos un problema de descentralización si lo pensamos desde esa perspectiva. Lo abierto también tiene que cruzarse definitivamente con lo digital y lo digital con el acceso a Internet. Es decir, cada que tanto nuestro conocimiento que ponemos a disposición de la gente a través de estos modelos abiertos, llega a las personas. ¿Cuántas de esas personas pueden consultar un PDF que está accesible a través de un computador en sus casas? Y más que un computador, a través de, de, de, de un aparato que tenga acceso a Internet. ¿Cómo se pinta el país en cuanto a acceso a Internet, hogares que tienen acceso a Internet, pues también nos da un panorama de qué tantas de esas personas están accediendo a, nuestros, a los conocimientos que ponemos abierto. Consideramos además que lo abierto, aunque tenga un modelo de accesibilidad, no necesariamente es un modelo que da plenitud en la modalidad de que las personas acceden a, a, al conocimiento. Básicamente, lo abierto es un modelo de que digitaliza, pero no permite, por ejemplo, en muchos casos imprimir, por decir un solo ejemplo, ¿no? Ponemos a disposición en nuestros repositorios, pero eso no significa que se pueda, por ejemplo, copiar el texto o se puede imprimir para fotocopiarlo. Eso, no pone, a, eso, eso pone a circulación el, ese conocimiento solamente bajo ciertos parámetros, pero son parámetros de privilegio, del privilegio de las personas que pueden acceder digitalmente a este conocimiento. Y entonces las, las, los estados que tengan mayor accesibilidad a, a los medios digitales serán también los medios que también sean también los estados que mayor tengan acceso a lo que consideramos abierto. Aquí vemos como la mitad del país y muchas veces la mitad eh, menos privilegiada o, o con menos eh, acceso a otros recursos también es la que menos tiene acceso a internet. Por lo tanto, también se, en ella se ve reflejada el menor acceso al conocimiento que pongamos abierto en lo digital. Aquí, por ejemplo, este mapa eh, realizado por el INEGI en, en el último corte que hizo a junio de este año. Eh, para el Día del Internet siempre hace un corte de cómo está el estado de las cosas en Internet en México. Y bueno, esta es la fotografía que nos retrata en cuanto al acceso en nuestro país. Otro problema que puede tener el, el, el, lo abierto pues es el, el autoconsumo y algo que me gustaría decir como endogamia. no Es como esta capacidad que tiene el conocimiento científico, académico puesto a disposición a través del abierto a consumirse a sí mismo. Y también es, es parte de la pregunta de ¿estamos llegando a las personas que queremos llegar con este conocimiento? ¿Es, ¿Realmente están consumiendo eh, el, la, el, el público en general, los estudiantes? Uh, ¿Qué tanto están leyendo las personas que, que no tienen acceso eh, a una universidad? Realmente, cuando hacemos un retrato, por ejemplo, al conjunto de investigaciones, journals, papers que se van liberando, nos damos cuenta cada vez más que el mismo público investigador consume su propio, sus propias producciones. Entonces, por ejemplo, este es, un, es un, un mapa de grafos que se realiza, por ejemplo, de un solo paper que se llama Science Mapping Software Tools, que, que, que genera una página que se llama Connected Papers. Estaría muy interesante que por ahí le dieran una vuelta a este proyecto Connected Papers y ustedes pueden poner por ejemplo el DOI o el título de un, de un paper y pueden ver cómo eh, las citas se interconectan y cómo al final generamos una nube muy específica y muy cerrada de los autores eh, y autoras que participan en esta publicación y nos damos cuenta que realmente es una nube cerrada y, y al final generamos que los propios investigadores citando a los otros investigadores o el investigador que se genera autoridad en un conocimiento se cita a sí mismo una y otra vez en diferentes eh, papers, que no hablo que estén mal, simplemente lo que creo es que eh, realmente estamos generando un marco cerrado o un mercado, no me gusta la palabra mercado, un público cerrado respecto a quienes consumen la, la ciencia, ¿no? A veces, por ejemplo, no, no sé si a ustedes les ha surgido la pregunta de qué tanto realmente estamos llevando la ciencia a las personas de a pie. Eh, yo a veces lo dudo mucho cuando en el, ante el fenómeno, por ejemplo, de la pandemia del COVID, había tantas personas descreídas, por ejemplo, de las vacunas o tantas personas que querían que el virus no existía. Cuando realmente había, estaban generando un montón de investigaciones al respecto, bien sustentadas, eh, la, esa, la gente no le importaba. La gente creía a partir de su intuición personal a partir de lo que leía en redes sociales, a partir de lo que decían los vecinos, eh, y eso no hablaba de una verdadera permeación de la ciencia en las bases mismas de la sociedad. Y realmente estamos generando como una forma onanista de generar ciencia y de generar conocimiento, investigadores de una misma universidad generando un poco, un, un coto de conocimiento muy específico del que no sale ahí, y que dos o tres investigadores de otra universidad a lo mejor entran en ese círculo cerrado el conocimiento que se va generando, pero bueno, no necesariamente es el, es el conocimiento uh, que realmente debe de circular de manera general. Disculpen de restarle un poco de seriedad a mi, a mi participación, pero esta idea de cómo los investigadores pues simplemente alimentan unos a otros, me parece, me recuerda mucho a este, este meme, ¿no? De cómo, cómo, cómo nos encontramos como en un... Universo en donde simplemente estamos girando en señalarnos una, uno, unos a otros, a ponernos eh, banderitas y adornos, decir, ay, que bien lo hizo un investigador. Muchas gracias, investigador. Señor doctor, ¿cómo estás, señor doctor? ¿No? Y nos quedamos en eso sin preocuparnos hasta hacia dónde llega el conocimiento. Lo abierto puede eh, caer dentro de este mismo ciclo, porque por mucho que pongamos a disposición internet y esté a acceso a cualquier persona, al final, solamente las personas que tengan ese conocimiento de dónde está esa investigación, quién la produce, pueden llegar a él. Aquí, por ejemplo, me gustaría preguntarles un panorama tan simple como una persona en un buscador de internet, ¿qué tanto es posible que acceda a la investigación que pusimos disponible? Tiene las palabras clave adecuadas, lo hemos puesto con los metadatos adecuados, el repositorio tiene suficientes niveles o tiene lo, lo suficiente sencillez para que no tenga demasiados niveles de acceso, porque a veces el repositorio está, pero pasa por tres, cuatro, cinco filtros con un motor de búsqueda propio y no es accesible a través de otros buscadores. Entonces, a, esto genera simplemente que la persona especializada en el buscador o en, el, eh, sí, en, ese, en ese repositorio pueda saber dónde están las cosas y no necesariamente las personas a través de un buscador simple internet puedan acceder. Entonces, este fenómeno genera cada vez un núcleo más cerrado de quienes acceden a este conocimiento. El otro aspecto que podríamos hablar de este ecosistema de conocimiento se encuentra en lo libre. Es difícil, como ya les decía, mapear lo libre, porque realmente se ha multiplicado tanto y, y, y tiene un, una característica de ser autogestivo, que las personas ponen a disposición el conocimiento libre a veces sin avisar a veces sin centralizar en un repositorio, a veces sin federalizar con alguna otra autoridad ese conocimiento. Entonces, es difícil mapearlo, pero sabemos perfectamente que está ahí, que está muy difundido y que es realmente fácil de encontrar, que está puesto a disposición de las maneras más disímiles que creemos que está repartido en repositorios tan distintos como Internet Archive, como Wikimedia Commons, como el mismo YouTube, Flickr, eh, un montón de blogs, un montón, de PDFs dispersos en universidades, repositorios personales de cada una de las instituciones educativas, en gobiernos, y en todo ese mar de lo libre en 2017 pudimos hacer un mapeo general de cuántos objetos o trabajos licenciados eh, con Creative Commons existían hasta ese año. Precisamente como este conteo es difícil, el último que se realizó en Creative Commons, al menos ese 2017. Pero lo más seguro es que la, estos, esta, este número se haya fácilmente duplicado, quintuplicado en el transcurso de estos últimos años. A partir de estos cinco años hemos visto también un crecimiento y una popularidad en el, en el número de licencias Creative Commons. Entonces, este número que es que 1.471.000.471.400.740 eh, no, objetos eh, detectados con Creative Commons. Dos limitaciones de esto es que solamente son los que se pudieron mapear porque estaban bien puestas las licencias. Entonces, eso no significa que eran todas para el 2017, había muchas más. Y segundo, pues ese crecimiento del que ya hablaba. Si aplicábamos tal vez, por ejemplo, ese, esa, esos principios, esas reglas de Internet en que cada año los objetos se duplican eh, en Internet, bueno, es posible pensar que también esto se haya duplicado a, por cada año transcurrido a partir del 2017. Entonces, estamos hablando de ya casi cinco años, de un incremento, de, de, de una duplicación anual de esta cantidad, se pueden imaginar cuántos objetos existen hoy por hoy en el mundo repartidos, eh, considerados lo abierto. Una anotación más, por lo mismo de que lo abierto también está muy comprometido y esa es una de las grandes características que debemos eh, darle, que lo libre también está muy enmarañado con otros principios de acceso a internet, y está muy comprometido con otros derechos, entre ellos la privacidad. Por eso, lo libre no necesariamente hace un traqueo o un seguimiento perfecto de dónde están sus objetos y quién los genera, porque no pretende darle seguimiento a los autores de ese conocimiento precisamente por respeto a su anonimicidad, a su privacidad. Si estuviéramos viendo desde qué IP sale qué institución lo generó, dónde circula, realmente estamos haciendo como una vigilancia o una hipervigilancia de ese objeto de conocimiento a través del Internet. Y eso va también en contra de la filosofía de lo libre. Lo libre no solo respecto a, lo, a cómo está licenciado el conocimiento, sino también que pueda circular de una manera generalizada y sin obstrucciones de carácter técnico a través del Internet. Y a veces la hipervigilancia que podemos generar sobre algunos objetos, como sucede en algunos objetos digitales, por ejemplo, bajo propiedad intelectual, eh, pues es, es muy invasiva de las personas. A veces recordamos, por ejemplo, casos en donde un libro que habíamos descargado gratuitamente desde Amazon a nuestro Kindle, pues termina borrado después de un tiempo de nuestro de nuestro repositorio, nuestro Kindle, porque hubo una demanda, hubo un, un cambio de, de paradigma del derecho eh, sobre ese objeto cultural. Y bueno, realmente, ¿qué tanto nos pertenecen los, los libros que descargamos de internet? ¿no? Lo libre sabemos que ahí está y sabemos que nos pertenece, pero lo que está licenciado a veces no tanto. Y a veces existen esos fenómenos de invasión hacia nuestros aparatos privados y hacia aquello que compramos legítimamente para, uh, para cambiarlo o objetos que compramos y que, bueno, de repente desaparecen, pero nos dan una devolución del dinero sin siquiera preguntarnos. Eso no pasaría con un libro físico. Nadie puede venir a mi casa, quitármelo y dejarme el dinero en la mesa y decir, ay, ¿sabes qué? Resulta que este libro tuvo una demanda de derechos del autor, lo tengo que retirar del mercado, que te lo quito, eh, y ahí está tu dinero. Eso no pasa en el mundo físico, no tendría por qué pasar en el mundo digital. ¿vale? En fin, bajo esta idea de que, de que lo libre también tiene que ser privado y tiene que respetar los derechos de Internet de las personas y los individuos, también buscamos no hacer este traqueo perfecto de dónde están las licencias Creative Commons. Otra idea también general de lo libre o que nos permite dar una idea de cómo está lo libre actualmente en Internet es que los esfuerzos por liberar el contenido tienen actores muy dispares a las instituciones académicas. Aquí, por ejemplo, este, este pequeño eh, gráfico está generado a través de una herramienta de propio Creative Commons, en donde si ustedes, por ejemplo, ponen cualquier término, es como una especie de buscador, en donde si ustedes ponen cualquier término de búsqueda en él, les aparece qué páginas y qué están generando contenido abierto respecto a ese término. Aquí, por ejemplo, no se ve muy bien el centro, pero el, el término que, que coloqué para búsqueda fue México. ¿Quiénes están generando conocimiento libre bajo licencias libres en, eh, en Internet en general para que aporten a la idea de México, que aporten a este conocimiento? Bueno, el campeón es Wikipedia y ese es precisamente uno de los actores, uno de los jugadores más importantes que existen dentro del conocimiento de lo libre en el Internet, en nuestro país y en el mundo. De repente, yo, eh, a mí me da mucho gusto ver cómo ha cambiado mucho la idea o el panorama la percepción que se tiene hacia Wikipedia por parte del mundo académico, que hace algunos años todavía existía esas reticencias fuertes de que no, Wikipedia es horrible, no, cómo consultaste Wikipedia, pero cada vez se abre paso más a, a, a darse cuenta que este trabajo de liberación es más importante y va más allá a veces de los artículos mismos. Y que los académicos cada vez se abren más a la posibilidad de la consulta, de la edición, entonces, de repente aquí Wikipedia puede tener o, o imperar dentro de todo el demás conocimiento, pero dentro también están muchas universidades trabajando con Wikipedia, muchos académicos trabajando o editando en sus grupos, en sus aulas, eh, artículos de Wikipedia con sus alumnos y alumnas, haciéndolo, alimentando a este conocimiento. Entonces, somos dispares, pero al mismo tiempo no, porque dentro están los esfuerzos de instituciones como Wikimedia México, aquí en el país, que contactan a universidades para dar talleres de cómo editar Wikipedia, cómo implementar el conocimiento y la edición de Wikipedia dentro del aula, cómo aportar, si, si a lo mejor no hablar de referencias, sino hablar, por ejemplo, de aportación de imágenes digitales a los repositorios de Wikimedia Commons que aportan también a Wikimedia, ¿no? cómo editar un artículo para que un profesor que se queja de que el conocimiento dentro de ese artículo está mal, se da la tarea de modificarlo como un objetivo de su clase misma y eso abona a, a, a conocimientos digitales a, para sus alumnos y conocimientos de referencia, eh, conocimientos de redacción, conocimientos de socialización del conocimiento. Y hay grandes talentos dentro de, de nuestro país aportando a Wikipedia de una manera muy original que al mismo tiempo está aportando al conocimiento del país. Pero si vemos otros, otros, eh, otras páginas, por ejemplo, destacadas, aquí, por ejemplo, se que ve la Secretaría de Relaciones Exteriores. Gran esfuerzo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a poner a disposición documentos eh, con Creative Commons o con licencias abiertas. Acá, por ejemplo, está el, el repositorio S.Cielo, también de gran conocimiento abierto. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo otros dos campeones son Blogspot y Wordpress. Es decir, nuestros blogs, la gente que está generando blogs o páginas de Internet a través de Wordpress, eh, que utiliza este, este, este ¿cómo se llama, gestionador de, de páginas web, o está generando conocimiento de su propio acervo, sus propios ensayos, sus propios comentarios, sus propias, uh, no sé, repositorios personales o páginas personales, eh, están poniéndolos en, en conocimiento, eh, a través de conocimiento libre. ¿Qué orgullo sería ver aquí en más grandes, en globos más grandes, a las universidades, a otros repositorios académicos? Que, no estoy, que estoy seguro que por ahí están indexados algunos repositorios académicos, simplemente están más pequeños. Pero, ¿por qué, por qué, eh, ¿quiénes son realmente los, los, los jugadores fuertes en este? Bueno, son las personas editando páginas de internet, haciendo blogs y las personas editando Wikipedia. Ojalá dentro de poco sean más universidades, más repositorios los que estén con globos enormes dentro de este conocimiento. Tal vez en otros términos de búsqueda, hay que admitirlo, tal vez esta búsqueda está sesgada bajo ese término. Me parece una búsqueda suficientemente general para reflejar el estado actual de nuestro país, pero puede con otros términos de búsqueda estaremos encontrando que los globos de otras organizaciones son más, son más grandes. Pero definitivamente sabemos que a nivel internet, Wikipedia sigue siendo campeón, imperando en, en, el, en el, la producción de conocimiento libre. ¿Cómo está el dominio público? Bueno, es el dominio público, está ahí, arrinconado, olvidado, en una categoría ya que parece no tan importante en la generación del conocimiento del país. El dominio público, si ustedes eh, lo piensan, sabemos que existe, sabemos que hay piezas eh, enumeradas en dominio público. Me gustaría, A mí siempre me gusta hacer la, la pregunta, bueno, podríamos enumerar cinco canciones que estén en dominio público en nuestro país. Todo el mundo podría citar, por ejemplo, de primera mano, Las Mañanitas, ¿no? Y creo que todos nos quedamos con esa. ¿Qué, tan, qué otros autores podemos enumerar que ya están en dominio público? ¿Por qué? Porque el dominio público no se está catalogando. A mí, a mí me gusta decir que el dominio público tristemente se está yendo como a, una, a, un, a un hoyo en donde lo estamos acumulando porque se está generando con forma de derecho, porque se agotan los derechos de autor, porque nadie más lo promueve, pero por lo mismo de que no hay un incentivo económico, nadie más lo retoma. Pero hay un montón de conocimiento que está ahí, el, el, el conocimiento arqueológico, el conocimiento también de, pues, de nuestros escritos, de autores que murieron antes de la Revolución, o incluso durante la Revolución están ahí, eh, un montón de pinturas perdidas o almacenadas en museos, eh, un montón de escritos almacenados en archivos, y el dominio público es eso, es un montón de conocimiento que se está empolvando, que uno que otro investigador va y lo rescata y con muchos esfuerzos a veces logra acceder a él, sacar una copia pero al final ese conocimiento se queda como muy de nicho. No necesariamente todas las personas tienen acceso a él. Sabemos a veces que existe, por ejemplo, por ahí una paleografía virreinal, gracias a que un historiador o un arqueólogo fue y lo, perdón, un, un, un antropólogo fue y lo tomó, lo leyó, lo que sea, y, y pues hizo una transcripción de él, pero bueno, como la transcripción luego se va a una edición con propiedad eh, privada o de, bajo, el, bajo el derecho de autor, pues ahora esa transcripción la accedemos a través de la edición específica y si la queremos citar tenemos que estar ceñidos al derecho de autor de esa, de esa edición. Siempre me viene el, el ejemplo, por ejemplo, del caso de Sor Juan Inés de la Cruz, en donde sus, uh, sus textos muchas veces los conocemos a, tra, a, la, a través de la traducción de Montes de Oca o de la que hizo Amado Nervo en su momento, eh, o, o por ejemplo, la edición de Porrúa, que es a lo mejor una de las más accesibles, pero sigue siendo una edición con una paleografía específica, con una, uh, con una edición específica, y si queremos acceder a ella, tenemos que citarla como una edición específica. No porque citar está mal, sino porque pareciera que solamente podemos acceder a esos textos a través de la mediación específica de lo, de lo, de lo privado. A partir de la mediación específica de un editor específico, de un investigador, no a través de lo original. Eh, y eso pasa con muchas otras cosas. El dominio público no se está catalogando porque desde hace algunas décadas la, el Instituto Nacional del Derecho de Autor de, dejó de tener dentro de su estructura una oficina que catalogaba y que hacía las búsquedas y que ponía una selección de qué obras estaban en dominio público. Actualmente, si queremos saber qué cosa está en dominio público, tenemos que presentar una solicitud ante el indautor caso por caso de que oiga y preguntar, oye, ¿eso está en derecho de autor? Hace una investigación y te responde, ah, sí, sí está en derecho de autor. Pero no podemos acceder a un catálogo único, universal, de todo el país en donde sepamos todos los objetos. Porque también es una tarea titánica y está ahí perdido, disperso y bueno, nadie se ha dado la tarea de irlo reuniendo poco a poco. O al menos de parámetros generales en donde sepamos que cada año si tenemos, en ley del derecho de autor determina cuánto tiempo dura los derechos de autor cada persona, podamos estar consultando. Yo he hecho pequeños esfuerzos en ese sentido de saber en cada año qué autores, al menos en cuanto a pintores, eh, escritores y músicos, se van liberando, pero aún así los catálogos de, de las personas, las biografías de las personas en materia digital están muy escasas y antes de 1920 21 están muy, muy perdidas. Y bueno, obviamente también las obras se pierden, porque como están ahí dadas a la, pues ya, ya no hay una empresa que venga a la rescate, las desempolve y las vuelve a imprimir, pues están ahí en nuestros archivos pudriéndose y muchas de ellas se están perdiendo con el paso del tiempo. Otras ya no se leen, otras podemos encontrarlas por ahí perdidas en librerías de viejo, en archivos por ahí perdidos que no tienen suficiente dinero para digitalizarlas y no sabemos qué tanto cada año estamos perdiendo, porque se está volviendo polvo en, estas, en, estas, en estos almacenes. Entonces, el dominio público está ahí muy olvidado, nuestras autoridades no lo rescatan, y bueno, los investigadores solo van y, y lo consultan para cosas muy específicas. ¿Y la ley? ¿Cómo está la ley? O sea, aquí podemos preguntarnos así muy escandalizados. Bueno, ¿y qué está haciendo la ley para, para que este... Estas eh, problemáticas no sucedan. Ah, ¿Cómo está dada la ley ah, en materia de lo abierto y de lo libre? Es más complejo que solo la ley de derechos de autor. Ordinariamente yo siempre en mis exposiciones, cuando hablo solamente de licencias libres, siempre me ciño a la ley de derechos de autor porque es la más importante, porque es la central, la toral pero eso no significa que todo el ecosistema del conocimiento libre y abierto esté dado solamente por la Ley Federal del Derecho de Autor. Aquí en esta exposición, precisamente porque estábamos hablando de, un, de conceptos más amplios como lo libre o lo abierto, y además porque me, gusta darles un, me, gustaría, me está gustando darles una, un panorama general del conocimiento en México, también he querido darles eh, un panorama general de cómo están repartidos los diferentes aspectos del conocimiento en, las, en algunas de las más importantes leyes del país, que no todas. Estoy seguro que hay unas que están hasta fuera de mi conocimiento y que guardan alguna cláusula importante, por ejemplo, acerca de lo libre. Por ejemplo, está la ley, de, la ley de, de moneda nacional, donde habla que los billetes no se pueden, por ejemplo, digitalizar con justificación, pero no habla, por ejemplo, que... Eh, que, cuál es la situación de los, de los billetes viejos, suponemos que ya está, por ejemplo, libre de derechos, pero bueno, por ahí hay algunas cláusulas perdidas en otras leyes, son solo ejemplificativas, pero las más importantes, por ejemplo, sería la ley, la ley de ciencia y tecnología, la ley de educación, la ley orgánica del CONACYT, que tienen capítulos que hablan de este ecosistema del acceso abierto. Si quisiera dar como un... un, un como un panorama muy, pues, muy resumido, muy simplista de cuál es mi diagnóstico acerca de cómo está la ley. Bueno, su principal función es crear un acervo, ¿no? El acceso abierto está muy preocupado, sí, para que existan repositorios eh, en entidades y un repositorio general que, que administra Conacyt, que por ahí tiene pues, cierto número de consultas. Nuevamente, falta ver que estas consultas de desde dónde vienen, si vienen desde el público en general o vienen desde los mismos eh, académicos que buscan citas para sus, uh, sus propias investigaciones, o se buscan a sí mismos o consultan a través de APIs estas, y bueno, volvemos al fenómeno de esta endogamia dentro del, dentro del conocimiento. Pero bueno, pero la principal función es crear un acervo. ¿Qué tanto se preocupa el acceso abierto para que llegue a las personas adecuadas? ¿Qué tanto se preocupan estas leyes para que haya estímulos suficientes para los investigadores a generar precisamente conocimiento abierto. De repente a veces vemos que, bueno, la gente, todo el mundo peleándose por puntos para el SNI, para tener una mejor posición dentro, de la, dentro del rango de investigadores de, de, del país. Y bueno, ahí a, muriéndose por generar una publicación muy reconocida, en un repositorio muy reconocido, en una editorial muy reconocida, que ordinariamente esas, esas, eh, ese reconocimiento viene también con formas privatistas de obtener el conocimiento, ¿no? gente, no sé, eh, pues, viendo cómo obtiene una beca para pagar una publicación en Elsevier o en otras grandes, con, eh, o, eh, cómo se llama, repositorios en donde al final se cobra por publicar más que otorgarle un estímulo al, al, al, al investigador, se le cobra por, por, por su investigación, por publicarla, en lugar de que existieran suficientes estímulos para que lo abierto, lo libre, lo gratuito, estuviera ahí. Existen, no lo dudo, pero tal vez la pregunta es, ¿son suficientes? ¿Son realmente, estimulan a la mayor parte de los investigadores a que cambien ese chip de, de su acceso, de, de lo privado, de, ay, son mis derechos de autor para que cambie su idea? No, bueno, hay que poner eh, todo abierto, hay que poner todo libre, porque independientemente del derecho de autor, eso me da suficientes estímulos eh, me pone en, el, en, el, en la arena de la investigación, me pone en la, are, en la arena de la discusión, me pone a los ojos públicos, me permite, permite que mi conocimiento esté accesible a todos. Creo que realmente está muy, todavía muy sesgado, todavía está muy en ciernes el fenómeno de, del acceso abierto en nuestras leyes. Vemos aquí, por ejemplo, esta, estas, estos capítulos pues, datan de 2014. Y creo que esta, esta, esta, esta captura de pantalla la hice hace un par de meses. Entonces, realmente no existen modificaciones porque aquí diría capítulo reformado en 2021. Entonces, todavía tal como se generaron en 2014, se han quedado muchos de, estos, de estas um, eh, disposiciones en materia de acceso abierto. Y bueno, todavía nos preguntamos qué tanto podríamos hacer o mejorar este capítulo. En cuanto a la ley federal de hecho de autor, ya les decía yo, es a lo mejor una de las leyes centrales en cuanto a lo libre, eh, eh, pero bueno, la, esta ley federal de hecho de autor concentra la mayor parte de las reglas relativas a publicaciones, pero con un sesgo y con estas tres palabras, aunque sean muy simplistas, digo mucho, mercantilizado, privatista, cerrado. Nosotros leemos nuestra ley federal de hecho de autor y vemos cómo realmente el énfasis está en cómo otorgamos protección a lo que ya es privado a lo que ya no está accesible, a lo que, a lo que las, las empresas uh, cierran bajo criterios de cobro. ¿Cómo, ¿Cómo les damos más derecho a los autores que están bajo este modelo, pero ignoran a los, a los autores que quieren poner bajo un modelo abierto, bajo un modelo libre? ¿Hablan de licencias? Sí, hablan de licencias, pero las hablan muy de paso y hablan las licencias como objetos o contratos dados, en donde siempre tienen que ser bajo cobro, siempre tienen bajos, bajo un tiempo determinado, porque en su momento esta problemática era muy urgente, ¿no? Porque había impresores que en su momento no le pagaban a los autores, y gente que digo impresores y no editoriales, porque realmente son criterios decimonónicos, son criterios en donde el impresor abusaba del autor, le pagaba tres pesos y él hacía una fortuna con la publicación de sus libros, porque son criterios que nacieron... Eh, muy naciente, con la, con la imprenta naciente, ¿no? o, con, o con los gremios de impresores muy nacientes, y que todavía permean bajo la idea de que las editoriales no abusen de los autores, lo que está muy bien. El punto es que las editoriales han encontrado nuevas formas de abusar de los autores, pese a este montón de restricciones. Y lo que está pasando es que ni las editoriales están siendo justas con los autores y con los investigadores pero tampoco está accesible el conocimiento a las personas, al gran público por este montón de restricciones. Entonces, realmente la ley de derechos doctor está sesgando totalmente hacia un régimen del corporativista, no hacia los autores realmente, sino hacia las corporaciones que lucran con los autores. Y esto es algo que deberíamos reflexionar bastante. Si tenemos tres partes, la parte editorial, la parte de, de, de las corporaciones, no solo la editorial, también hablamos de las corporaciones de música, las corporaciones del entretenimiento, las corporaciones del audiovisual, pero también las, las personas creadoras y por último las, el público en general, el gran público sediento de cultura. Al fin y al cabo también si este dibujamos un triángulo, el que termina imperando son las corporaciones, terminan ganando con esta ley de derecho de autor, pero nuestros autores con ciertos derechos y con ciertas obligaciones siguen estando en una situación muy triste, muy pobre. Y ustedes pueden analizar perfectamente el sistema de, de editorialización, nuestro sistema editorial mexicano, y los autores se siguen quejando, a los autores les sigue sin llegar dinero, los autores siguen sin poder seguir viviendo de sus publicaciones pero ni son, ni son publicados y, y simplemente pasan por el sesgo de las corporaciones. De repente las editoriales definen, tú te publicas, tú no te publicas. Tú ya te publicaste mucho, ya te voy a dejar de publicar. O esto tenemos 10 años sin publicar, hay que publicarlo, ¿no? Y, y ese criterio de que se publica, que no se publica, al final cabo parte de criterios mercantiles, no de lo que es útil para la sociedad. De repente ustedes podrán encontrar ediciones agotadísimas de una investigación que pues solamente encuentran a lo mejor en, en una biblioteca, pero que no se ha vuelto a reeditar bajo ninguna circunstancia y que será utilísima volver a reeditar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es lucrativa volver a editarlo. Porque el, la, el jefe editorial en ese momento de una corporación editorial dice, ah, pues ahorita esto no está dentro de lo importante, vamos publicando esto otro que sí nos da dinero o esto otro que nos va a dar publicidad. Y se quedan de lado un montón de ediciones que ya no se reeditan, pero tampoco se pueden liberar porque el, la corporación tiene un contrato de muchos años para que eso esté bajo su dominio absoluto, ¿no? Y no se pueda lucrar por ninguna otra persona. Es y otros muchos defectos de poder hablar más del de autor Gracias a las licencias libres me he dado cuenta de un montón de problemáticas que surgen las personas, que tienen las personas y que surgen a través del fenómeno de lo digital, Internet la LFA de derecho de autor ha sufrido muchos parches alrededor del tiempo, el más reciente, en junio de este año, en donde el, pues, el, el Congreso intentó poner un montón de parches para eh, insertar mayores uh, candados digitales a los productos uh, de derecho de autor que están eh, insertos en Internet, y que realmente lo único que pusieron fue mayores restricciones, mayores cargas para los proveedores de Internet, mayores cargas para las páginas web, sin que realmente pudiera pusiera mayor liberalidad en el acceso, hay un montón de falencias y necesidades a, a la, de acceso a la cultura y realmente esas se estado ignorando y simplemente de una balanza en donde de un lado está el acceso a la cultura y el otro lado el derecho de autor, bueno, siempre se le otorga más eh, peso a la balanza del derecho de autor y bueno, el pobre acceso a la cultura cada vez va más indefenso. Ya me extendí demasiado en esto, puedo extenderme muchísimo más, pero bueno, creo que con eso les doy una idea general en cuanto a la, a la ley del derecho de hecho, autor. La ley de archivos, por su parte, solo ha abonado burocratismo e inaccesibilidad, inaccesibilidad perdón, al conocimiento resguardado, sumado al abandono financiado de los archivos. Ustedes vieron cómo hubo una iniciativa en el sexenio pasado de modificar la ley de archivos. Realmente, pues, por ahí se benefició en algunos aspectos. Son, hubo un montón de ediciones o modificaciones bien intencionadas a la ley de archivos, pero al fin y al cabo en la práctica son letra muerta, porque pueden hablar mucho de cómo mejorar el sistema de archivonomía y cómo capacitar a nuestro personal, pero bueno, hablando del, del personal que, que se capacita de archivos y la persona encargada de archivos dentro de una institución es una sola persona, ¿no? Persona, eh, entidades como universidades que a lo mejor son más dedicadas a esto pueden dedicar más recursos, pero pensemos esto en gobiernos. En donde a veces es un peso presupuestal generar toda una red o un, un personal bien capacitado y numeroso para un archivo público, ¿no? Eh, y esos archivos que pueden ser muy importantes y que pueden tener objetos de investigación muy, muy necesarios, están ahí sí, empolvándose por una persona que no se da abasto y que pues, a lo mejor no, ha, no tiene el presupuesto suficiente para digitalizarlos Y eso se los hablo, hablo, hablo desde experiencia personal. Gracias al trabajo con Wikimedia México y con Creative Commons, nos hemos dado cuenta que muchas justificaciones para no digitalizar y poner no accesible algunos eh, elementos que están ahí en todos esos archivos, parte de eso, porque le decimos, bueno, vamos digitalizando, ay, pero no tengo escáneres y no tengo presupuesto para escáneres, porque no es un escáner de que yo pueda poner, y ustedes lo saben, no puedo poner el escáner que, que compro en, en, en, en, en, en Office Depot, no, o que tengo en mi casa. Muchas veces son textos gigantescos y que tienen que pasar por un escáner especial, no solo en tamaño, sino hasta del tipo de luz. Porque, bueno, si a lo mejor ponen un escáner normal, pues eh, automáticamente la, la tinta se degrada, los químicos del papel también se degradan y sería la última vez que podamos digitalizarlo, ¿no? Y pasa mucho. También de repente dice, bueno, digitalicemos, sí, pero solamente tengo una persona encargada del archivo y o cataloga o limpia o, o, o, o, o le da acceso al público o digitaliza. Lo que hemos encontrado a veces en algunos de estos casos es eh, no solo darles, por ejemplo, o prestarles el escáner para digitalizar, sino incluso bajar presupuesto de algunas organizaciones para que, eh, un, para que haya una persona, un becario, una persona que, que pagada externamente a la organización, que vaya y haga ese trabajo. Entonces, digamos, se le tiene que dar el paquete completo para que los archivos se digitalicen. Y bueno, no cualquier organización está dispuesta a pagar este paquete completo para que los archivos se digitalicen. Entonces, la ley de archivos nos queda otra cosa eh, que un montón de, de buenas intenciones y con un montón de pasos para generar un repositorio, para generar una, pues un, un, todo un sistema archivístico dentro de cada organización, que sí, eh, un montón de pasos, un montón de formatos, pero poca forma de llevarlo a la práctica y cómo llevarlo para el siglo XXI, ¿no? la, la, la, eh, la digitalización y el internet. La ley feal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artistas históricos, está desactualizada y fuera del ámbito digital. Realmente todavía dice por ahí que, es todo, que toda fotografía o que todo acceso al, a, a formas, pues no dice ni digitalizadas, simplemente reproducciones de obras están, que están en, eh, eh, consideradas como monumentos, arqueológicos, artistas históricos, tiene que pedirse autorización al INBA. Y ignora que ya hay el fenómeno de la cámara en mano de todas las personas, ¿no? el fenómeno de los drones, y por eso pongo esta fotografía tan hermosa que alguien tomó de Totihuacán desde arriba, cuando realmente a lo mejor esta persona, incluso posiblemente, no estoy tan seguro ni estoy acusando, posiblemente puede, pudo haber tenido problemas de haber volado este drone en esa área, quién sabe, eh, pero está ignorando todo este fenómeno de que las personas ya pueden de su celular fotografiar en los monumentos arqueológicos de una manera tan simple. Cuando la ley todavía dice ese procedimiento tan tan tan básico de que si va a ser va a tener eh, como una un fin económico ese esa fotografía tiene que pedirle permiso a Limba. y las y si y si pusiéramos o si ejerciéramos de manera firme esta esta disposición pues no se podría subir a redes sociales, porque las redes sociales, aunque yo la suba gratuitamente, las redes sociales tienen un fin económico, venta de publicidad y venta de datos. Entonces, realmente no podría subirlo a, red, a mis redes sociales, mi visita a, los, a las zonas arqueológicas. Pero este es una, un, un fenómeno que simplemente se da porque la ley está desarmonizada y está desarmonizada también con la ley federal de derecho de autor que dice que yo, yo tengo libertad de panorama que si yo tomo una fotografía a, de un sitio que está accesible desde un lugar público yo puedo hacerlo entonces esta desarmonización solo hace que la ley federal de derechos de monumentos está fuera de, de toda de toda está, sea anacrónica totalmente y bueno estas desarmonizaciones solo crean que todo ese conocimiento esas fotografías este registro histórico que estamos haciendo a través de nuestros Uh, de nuestras cámaras, de los, de los lugares históricos, de las pinturas en nuestros museos, pues se esté yendo a, a, un, a un vacío jurídico que no sabemos si sí o si no yo simplemente me atengo a la libertad de panorama y a la libertad de uso no lucrativo y por lo tanto creo que le aplican las excepciones a la ley de hecho de autor y yo motivo a las personas que sigan haciéndolo pero no sé si les ha pasado que ustedes vayan a un sitio público y de repente hay un policía que les dice usted no puede tomar fotografías ¿Por qué no? Es un sitio público. Pues usted no puede, y si no, le quitamos la cámara. ¿Por qué? El policía o la seguridad privada, sin ninguna justificación, lo hace. A veces se incluso amenaza con retirar la cámara, también violatorio de derechos, pero bueno, muchas veces pasa por un desconocimiento y una desarmonización de estas normas. Y bueno, sal, eh, otra, por ejemplo, la ley mexicana, y otro, otra falencia muy importante es que las leyes mexicanas dejan fuera a los museos y las bibliotecas del ecosistema de conocimiento, ¿no? Básicamente, los museos y las bibliotecas están haciendo esfuerzos por sí mismos, coleccionando, digitalizando, y a veces, eh, yo sí he encontrado eh, museos que dicen, bueno, esto lo digitalizo y no lo digitalizo, no estoy seguro si está en, el FH, eh, si está en dominio público o no, y el hecho de que estuviera en un museo público debería ser automáticamente un bien de acceso público y por lo tanto podría digitalizarlo públicamente, no, Eso nos lo dice la sana lógica y nos lo dice también como un conocimiento general de las otras normas. Pero no, hay una norma, no, hay una ley que diga que todo lo que está en un museo público automáticamente se vuelve público. Y en los museos realmente a veces hay obras que están consideradas todavía dentro del derecho de autor, obras privadas pero que están accesibles a todas las personas y todas las personas quieren fotografiar o quieren reproducir, y los museos dicen, no, porque está bajo derecho de autor. Sí, pero es un museo subvencionado por el Estado y ya es una exposición permanente, ya está dentro del acervo del Estado, ¿por qué no lo puedo reproducir? Entonces hay un montón de choques y, y de ideas, un montón de choques entre la ley de derecho de autor y, y el acceso a lo público y a los museos, sobre todo cuando son de, del estado todavía cuando son museos privados bueno todavía ese puede imperar ese criterio privatista pero aún así todo eso es accesible de manera a la gente y la vocación de los archivos de las bibliotecas y los museos es hacer llegar a las personas el conocimiento porque entonces no afectamos todo lo que esté dentro del museo como de manera pública y que sea acceso abierto y que alimente investigaciones que alimente a uh, todo este conocimiento que tenemos bueno los museos y las bibliotecas se adaptan como puede y yo la real, realmente aplaudo el, el, el, el, ¿cómo se llama? el esfuerzo que hacen estas entidades. Eh, los bibliotecarios están tratando de actualizar lo más posible, están tratando a, están, los bibliotecarios son de las personas que más promueven el tema de lo abierto, del acceso abierto de una manera increíble. Hay héroes del acceso abierto en nuestras bibliotecas públicas, en nuestras bibliotecas universitarias. Y realmente lo están haciendo bajo sus propios esfuerzos y a veces con un montón de oposición, pero lo hacen porque saben que, que, que la biblioteca es eso, para leerse. E imagínense el, el, el paradigma en que se encontraron eh, cuando las bibliotecas cerraron durante la pandemia de, de, de COVID, durante este tiempo, que todavía muchas permanecen cerradas hasta donde se las, eh, las, las bibliotecas todavía no se declaran abiertas, sobre todo las que están bajo el régimen del Estado. Entonces ahí siguen abiertas, siguen sin leerse, los libros ahí empolvándose y si tuviéramos un mejor panorama de lo abierto, de que lo que está en bibliotecas pueda accederse de manera digital sin ninguna restricción, pues podríamos estar en una situación en donde la gente estuviera leyendo desde la comunidad de sus hogares y el conocimiento ya tuviera, no tuviera que ser accesible simplemente a través de paga eh, en esta situación tan, tan crítica. Bueno. Simplemente es para darnos una idea de la situación en que están estas, estas entidades y que también las leyes están como que bueno, no está, qué bonito que haya museos, todavía los vemos de una, una posición filantrópica de buena voluntad que existen los museos, pero no desde una integración holística y generalizada de que lo, lo, lo, el conocimiento también está ahí y también debería ser accesible. Bueno, dice, bueno, Salvador, ya háblanos de algo bonito, no ya nos deprimiste. Ya hablaste todo el panorama terrible que tenemos dentro de, del acceso al conocimiento. Pues entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué papel juegan a las licencias libres? Y con estas con respondiendo a esta pregunta, también intento responder la, la pregunta que, que plantea la exposición o el tema del, de, al que me invitaron a hablar, de que, qué tanto, qué tan libre hacen libre el conocimiento, las, las licencias Creative Commons y las licencias libres en general. Eh, bueno, el, la respuesta es, si tenemos este panorama tan enorme, cualquier salida ante este panorama desolador ya es una, una métrica de efectividad de las licencias libres. Cualquier cosa que nos permita sacarnos de esta vorágine. De esa razón que generan estas leyes y estas lagunas de las leyes, pues las licencias se estarán abonando a esto, a esta eficacia del conocimiento abierto. Entonces, esta misma respuesta o esta misma pregunta se responde diciéndoles eh, los beneficios de las licencias libres hacia este panorama que les he pintado. En primer lugar, y tal vez el, el más importante, es que las licencias libres permiten un grado de flexibilidad dentro del rígido sistema legal mexicano, no obstante están insertas dentro del mismo marco jurídico, no son una salida, una rebelión al derecho de autor, aunque a veces en Creative Commons simpatizamos mucho con tendencias que se rebelan al derecho de autor, porque realmente vemos como que son respiros a nuestro, a nuestro sistema tan rígido. Las licencias Creative Commons todavía son una solución conservadora dentro del, del sistema legal mexicano, porque se insertan como licencias y, y utilizan las pocas libertades que da la Ley Federal de Derecho de Autor, como la libertad contractual, la libertad de elección de tu propia licencia, esas libertades de jugar con, con el cobro de, de, de, de, de, del, bien, de, del bien intelectual esa idea de permitir a otras personas el acceso a ellas, estas cláusulas que tienen las licencias, nosotros lo que hacemos es juntarlas, junto con un montón de libertades ya dadas, y generar nuestras licencias. Entonces, realmente estamos enfocados al marco jurídico mexicano. Las licencias que commons no son una opción al derecho de autor, son una forma del derecho de autor. Entonces, reutilizamos el derecho de autor, le damos pequeñas adecuaciones, y con esto, le damos flexibilidad a las personas para que puedan adaptarse al ámbito de lo digital y puedan aperturar el conocimiento porque el sistema legal mexicano pareciera que está dado bajo una serie de fórmulas, una serie de contratos de edición muy específicos, una cierta de ideas preestablecidas en que lo editorial tiene que ser de cierta manera y nosotros tratamos de que las personas tengan la suficiente libertad a través de las licencias para autogestionar el conocimiento y autogestionar el derecho de autor, que de otra forma es gestionado por abogados, por eh, sociedades de gestión, estos pequeños sindicatos que bueno se generan como para tratar de lucrar sobre los autores, diría que para ayudar a los autores, pero en la práctica no se ve así, las mismas sociedades de gestión solamente ayudan a una élite dentro de sus mismas sociedades de gestión en fin, podría hablar también much, much, mucho mal de sociedades de gestión, pero uh, no es el tema. El punto es que las licencias libres permiten este grado de flexibilidad. Son como ese aceite dentro del, rígido, dentro del rígido, rígido mecanismo de derecho de autor que ahorita nos está permitiendo la movilidad dentro del derecho de Internet. Y los detractores de las licencias Creative como dicen, no, bueno, es que mejor hay que adaptar la ley de derecho de autor. El Internet no puede esperarte. O sea, el Internet ya se está dando, el Internet ya se está moviendo y mejor utilizamos las propias libertades que otorga la Ley de Derecho de Autor y otras leyes en el mundo para darle ese aceite que se permite y que, que permite la movilidad dentro del Internet. Eh, los otro motivo más es que los diferentes niveles de permisividad de las licencias permiten oscilar dentro del espectro de lo abierto y de lo libre. Eh, eh, Siempre me gusta decir que estas cláusulas de, bueno, no, no comercial, compartir igual, la, la atribución, que si se fijan todas las licencias libres tienen atribución, no teman por sus derechos morales o porque una licencia creative commons no nombre al autor, todas las licencias tienen esta cláusula para que se les nombre. Ya he dado un taller en, en, en la, aquí en la universidad acerca de cómo funcionan, no, me, no abund abundaré mucho. Sino que estas diferentes licencias permiten tener diferentes aspectos de, aspectos de, la, de lo libre y de lo abierto. Podemos ir desde la, el reconocimiento más libre, que solamente implica la obligación de atribuir a la persona creadora de, de este conocimiento hasta un modelo más restrictivo que ya nomás está un pasito para hacer todos los derechos reservados y ser el copyright tradicional. Antes de esto, aquí, por ejemplo, si fuéramos en una escala de 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 0 sería el dominio público, o sea, donde renunciamos a todo, incluso a la autoría, o donde la naturaleza del conocimiento que estamos otorgando es tal que ni siquiera permite el reconocimiento a la autoría. O bien, si aquí, si tiramos un paso más al 7, el 7 ya sería todos los derechos reservados, el copyright tradicional, entonces, en este aspecto, en este espectro, perdón, permite desde eh, posiciones muy libres, que serían estas dos licencias, a posiciones más dadas a con cierto nivel de libertad, más permisivas en cuanto al acceso público, y eso ya las vuelve más, más eh, abiertas que libres, que es la gran diferenciación entre lo libre y abierto, ¿no? Estas permisividades pero aún así nos permite esa oscilación no solo de que no es solo como que ah, es un modelo y tiene que ser así todos los derechos reservados siempre bajo estas mismas circunstancias y una licencia dada no podemos jugar y podemos el elegir qué tantas eh, obligaciones eh, otorgamos qué tantos derechos otorgamos entonces esta oscilación de en tal aspecto este jugar con diferentes permisividades es, eh, permite también que eh, el conocimiento fluya de diferentes maneras y que podamos también adaptarnos a las necesidades de nuestra institución, de nuestra organización, de nuestro paper, de, nuestra, de nuestro repositorio. Las licencias libres también, por ejemplo, pueden adaptarse a objetos digitales poco regulados, como bases de datos, metadatos. Algoritmos algoritmos siempre y cuando los entendamos como este conjunto de instrucciones dadas ya por un código determinado. ¿no? No el eh, si, si entendemos el algoritmo de sentido puro con un montón de instrucciones dadas, no es registrable porque los procesos en sí mismos no son registrables. Pero si el algoritmo ya se acompaña con una serie de instrucciones de código, con una serie de, pues, incluso de diagramas, podríamos también licenciarlo bajo... bajo Bajo el Creative Commons, ¿no? Las bases de datos, que si ustedes ven la Ley del de Derecho de Autor, hay unos cuantos articulitos sobre bases de datos y nos dicen que, bueno, si la base de datos está recolectada por, um, eh, por ejemplo, de, de obras ya libres en, en, de derechos de autor, o que simplemente son datos a, pues como aislados de, de ciertas obras, no tendrían que estar bajo el régimen de derecho de autor. Pero si se, si se presentan bajo una edición determinada o si, el, eh, o, o si el investigador hace una limpieza determinada o, o, o le aporta cierto conocimiento a la base de datos, bueno, pueden ser registrables bajo, dominio, bajo derecho de autor. Pero bajo estas mismas circunstancias también se pueden liberar bajo, bajo eh, Creative Commons. De hecho, hay mucha experiencia en internet acerca de cómo se liberan las bases de datos en Creative Commons y muchos gobiernos del mundo, muchas instituciones están optando ya por una licencia Creative Commons, ya por un régimen de dominio público que son a lo mejor los más adecuados para una base de datos. Porque no dejan de ser un montón de datos aislados, agrupados de cierta manera, dependiendo del grado de estructuración, el grado de pues incorporación de nuevo conocimiento o de incorporación de diferentes fuentes, bueno, podrían registrarse, pero la tendencia es que sean, las bases de datos sean libres en todas partes y, de, y en ocasiones hasta en dominio público. Los metadatos, que son, por ejemplo, los datos que están insertos dentro de los objetos digitales que, y, que, y que se dan a través de su propia estructuración digital. Es decir, nosotros tenemos nuestro PDF o nuestro EPUB, y bueno, hay un conjunto de metadatos que dicen en qué código lo hicimos, quiénes lo hicieron, o en qué fechas se hicieron, cuánto pesa, cuántos caracteres tiene. Que no son en sí mismo uh, objetos de la obra y ni son parte del conocimiento del autor de la obra. Simplemente son uh, datos que se generan automáticamente a través de, del momento de digitalizarlo. Y esos también se pueden poner en, en, dominio, en dominio público o en derecho o en licencias Creative Commons, etcétera. Y ese conocimiento muchas veces no lo hay en la ley federal de derecho de autor. La ley de derecho de autor ni siquiera habla del concepto de metadatos. Entonces nosotros podemos de esta manera eh, obtener este conocimiento de las licencias creative commons a objetos que ya se dan de la misma naturaleza, que son necesarios dentro de la naturaleza de los objetos digitales y que no hay experiencia en nuestro derecho de autor tradicional. Otra, tra otra, otra razón más es que las licencias libres eluden las barreras económicas y con ello el corporativismo lo que ya les decía es que esa barrera económica de que ah muy bien encontraste el paper pero si quieres accederlo tienes que pagar tantos dólares por él por, por descargarlo pero pobre de ti si además se lo compartes a tus alumnos o pobre de ti si además haces una copia oye pero si ya lo compré tengo el derecho a una copia porque la ley de el autor me lo permite no no no no a mí no me importa si si descargas solamente lo tienes una sola vez. Oye, pero si lo descargo y además ya lo cambio de carpeta, pues ya hice una copia y se queda el derecho de autor como, no, no, no, espérate. Una copia que salga de tu conocimiento. Antes ah, puedes generar mil copias, mantenerlas en mi, en mi fondo de pantalla. Y como que duda y sí, en teoría sí, pero son como pequeños aspectos en donde lo económico siempre pone temas de que si se copió o no se copió. Otra razón más es que por lo económico también pasa por el, el, el, el sedazo de, de, de los, los criterios editoriales, los criterios corporativistas, los criterios de que, bueno, ya, ya hablaste con el director editorial, eh, ya le caíste gordo al director editorial y ya no te va a publicar. Eh, el hecho de un montón de trabajo mal pagado, explotado, incluso esclavizante por parte de los diseñadores, editores que, que generan estas, corpora estas corporaciones. Y que, bueno, realmente lo que hacen es pagar lo menos posible a todos los intermediarios a todas las personas que participan en un libro, con tal de ganar más de lo que cobran eh, a, al público en general. Y, bueno, creo que de las deficiencias del corporativismo editorial, ustedes mejor que, que yo las conocen, creo que mucho del espíritu de lo abierto nació como una hacerle cara a ese corporativismo de las grandes instituciones de, que generaban lucro a través de las investigaciones, ¿no? El severe, Um, Oxford eh, ¿Cómo se llama? Springer Bueno, los nombres pueden multiplicarse y bueno, gracias a estos repositorios abiertos se tiene acceso a esas mismas uh, investigaciones muchas veces en su fuente o muchas veces de una manera gratuita Las licencias libres son fáciles de implementar, hemos visto que en nuestra experiencia, eh, repositorios institucionales pueden integrar las licencias simplemente con, cambiando algunos aspectos eh, realmente aquí les pongo, por ejemplo, aquí una, un proceso tan simple como elegir las características de tu licencia, determinar qué licencia es y obtenerla y colocarla en tu objeto digital. Realmente esos son todos los pasos que tú necesitas para elegir una licencia. Porque como ya las licencias ya están dadas, ya jugamos nosotros con las cláusulas y las, y las organizamos, tú ya nada más dices, bueno, quiero este nivel de permisividad y ya hay una licencia redactada, dada que dice todo y que está adaptada para que, para que sea adecuada incluso a la ley de hecho de Autor mexicana entonces ya nomás dices bueno es esto ya no necesito jugar más o buscar más o a generar nuevas cláusulas que podrías pero ya casi todas las posibilidades están dadas por las licencias y ya nomás se la colocas a tu a tu objeto digital esta implementación realmente fácil puede hacerse en cualquier repositorio en nuestra experiencia en Creative Commons hemos visto que las principales oposiciones a las licencias de autor son dadas por la cultura organizacional. Es decir, que de repente la organización dice, ¿cómo vamos a liberar? ¿Cómo vamos a poner gratuito nuestro conocimiento? O que los investigadores digan, no, no, no, no, no, yo quiero que, te, que, que tenga todos los derechos reservados. ¿Cómo que nada más me van a atribuir? O sea, que nada más van a poner mi nombre? No, no, no, yo quiero que tenga que diga el, el, el signo de copyright. O la cultura también jurídica interna, ¿no? De que le, se lo presentan a, al abogado general de la organización y de repente el abogado general dice: No, esto no es conforme al derecho mexicano, ¿no? Porque vieron que la licencia está en inglés o que vieron o consultaron rápidamente que es una Creative Commons y vieron: No, pues fue creada por el Lawrence Lessig en Harvard en, en, en, en, en el 2000 y tanto. Dijo: No, no, no, esto es una licencia gringa, esto no se adapta a México, ¿no? Y con ese conocimiento muy general, muy por encima, no, no, no, no saben que la licencia está redactada de tal forma que se adapta a la, a la, al, al marco jurídico mexicano. Y no, y no han visto que la ley mexicana también permite eh, eh, la generación de licencias. Entonces, este simplemente es un uso de ese, de esa, de ese artículo de la ley federal de de autor donde prevé la existencia de las licencias y un uso de la libertad contractual. Entonces, esta cultura organizacional que no se había dado cuenta de que había, que había posibilidad de abrir y de repente hay un montón de, de, de obstáculos, incluso dice Irene Soria muy sabiamente, nuestra coordinadora, de miedos internalizados por parte de los creadores, por parte de los investigadores. Es como ese miedo del señor de que, bueno, y si, vendo, si, si te vendo todas las naranjas y luego yo qué vendo, ¿no? Es como ese miedo de que si pongo todo a disposición y nos abrimos de capa, todo el mundo va a tener acceso a, a mi investigación. Sí, pero eso también significa que se va a citar muchísimo más. Y hay un montón de estudios que, que demuestran que, las, que, los, que los papers liberados de una forma u otra se citan muchísimo más, hasta cinco veces más que un paper que esté bajo una licencia económica o, o, o esté bajo otros filtros. ¿no? Entonces es muy importante cambiar esta cultura organizacional y a veces es una, son varias sesiones de enseñar que es una creative commons cómo se aplican incluso un poco de, de sesiones de terapia para perder esos miedos para que las personas se enseñen a liberar. Este es el principal obstáculo que hemos visto, pero la implementación jurídica y práctica de las licencias es perfectamente viable. Ya casi acabo. ¿eh? Las licencias libres son coherentes con la vocación universal y pública de centros de enseñanza y de investigación financiados del presupuesto público. A mí me encanta repetir aquello que está Financiado desde el erario público o con presupuesto público, debería tener en su finalidad y en su uh, licenciamiento un fin público y libre. Y muchas de nuestras universidades están financiadas desde el erario federal. Muchas de nuestras de, muchas universidades públicas en su vocación tienen ese acceso general y universal al conocimiento, por eso nos llamamos universidades. ¿Sí? Mucho de que existan repositorios de acceso público viene de esa ley federal de acceso abierto que también está muchas veces financiada o a veces mal financiada por parte del gobierno federal y por lo tanto es presupuesto público. Entonces nuestras investigaciones, nuestro salario como investigadores muchas veces viene de los impuestos de las personas. Por lo tanto, nuestros resultados deberán ser igual de públicos, igual de accesibles universalmente, porque al fin y al cabo eso es lo que queremos, que la ciencia sea, en una forma u otra, accesible a todo el mundo. La, el derecho de autor demasiado privatista, demasiado cerrado, no solo contradiste esta vocación universal, sino que pone demasiadas barreras a un conocimiento que deberá ser público. Entonces... Si tenemos esta conciencia de que nos, que nos financiamos desde presupuesto público, deberíamos tener la, la conciencia de que las Creative Commons son coherentes con esta finalidad. Otra razón más es que las licencias libres otorgan, ay, bueno, otorgan o poseen un sentido comunitario y una vocación global. A diferencia del derecho de autor tradicional o a través de una editorial, a través de una, un contrato de edición tradicional, pues tú firmas el derecho de autor y, y dices, ah, bueno, firmo y ya te quedas como con el repositorio, te casas con un abogado, te casas con una, una pues no sé, una editorial o un, o, o un conjunto de, una corporación específica, una empresa específica, pero no hay un acompañamiento no y ni siquiera hay una comunidad con la que te identificas. Las Creative Commons no solo son una licencia, también son una comunidad en donde te podamos dar acompañamiento, en donde tú puedes encontrar otras personas que liberaron y, y encontrar empatía en que tú al momento de liberar, también a su vez te bajas un montón de papers, PDFs, en, en libres, y al momento que subes a ese repositorio, tú bajas. Entonces, en, en, generas como un sentido como no soy el único que está liberando bajo este criterio. Y además, al momento de liberar sin restricciones, las, el objeto cobra una vocación global. Puede circular dentro del país, fuera del país, en todo el mundo, con, a cualquier nivel, en cualquier computadora, en cualquier aparato, y se difumina de una forma universal. Y de repente encontramos que también este fenómeno de que el conocimiento de una sola región, al momento de hacerlo abierto, accesible a través de Creative Commons, se vuelve también ya global y se interconecta de una manera fácil. Eso también depende de que tanto la, las universidades y, y las personas que liberan bajo estos modelos también hagan por socializar el conocimiento. Poner un tuit diciendo, liberé, poner una, un anuncio en su página principal diciendo, todo este conocimiento está accesible, conectándose con otras organizaciones, universidades y personas que están haciéndolo y creando comunidad. Entonces, esta comunidad de lo libre también se abona a la licencias Creative Commons y es como decir, yo lo estoy poniendo para una persona y lo estoy poniendo para todas y todas están como volteando a verme y ayudándome a esa difusión sin que tenga que pasar por medios mercantilistas de marketing para difundir el conocimiento. Ya puedo hacerlo por el solo hecho de la, del ejercicio comunitario que ya existe en Internet mismo. Finalmente, las licencias libres, me gustaría decir, no son una solución absoluta pero por el momento son una de las mejores soluciones dado el estado de las cosas a nivel de propiedad intelectual en México y en el mundo. Entonces, tal vez hay, hay, un, hay otro compañero activista, también abogado, Luis Fernando de R3D, que suele decir que las, las eh, creative Commons son como un parche a la ley para que funcione y den esta liberalidad. Eh, y bueno, realmente... Eh, proyecta mucho esa idea de que, bueno, son como adaptaciones, son lo que mejor, la forma que mejor nos podemos adaptar a las leyes de derechos de autor, dado la situación eh, tan cerrada que existe actualmente. Y bajo estas adaptaciones casi olímpicas que hacemos, pero que son perfectamente viables, podemos liberar, podemos compartir, podemos difundir el conocimiento. Otros modelos tendríamos que renunciar a cosas y, y a cosas que nos están dadas por la ley de derecho de autor, y aún así los animo a hacerlo, aún así los animo a explorar el dominio público. Y que vendrán muchos a decir esto es ilegal, y que bueno, pero si no evolucionamos por nuestra propia cuenta, la ley tampoco lo va a hacer. Y a mí me encanta que poco a poco estamos forzando a que la ley también tenga sus adaptaciones y voltee a ver estos fenómenos y diga cómo nos ponemos al tiro con el fenómeno de Creative Commons, cómo nos ponemos a la par al fenómeno del compartir en Internet. Y eso empuja también a los legisladores a pensar, a hacer. Pero las licencias Creative Commons, dada la situación dada, son una de las mejores respuestas que existen. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué tanto liberan? lo mejor que podemos hasta este momento y dado nuestra situación. No me queda otra cosa más que agradecerles poner a disposición el capítulo Creative Commons México uh, como organización y a mí en lo personal para cualquier duda, consulta sobre pues, las licencias Creative Commons, su aplicabilidad en repositorios, para otras charlas y conferencias estamos más que puestos a través de estas redes y a través de estas formas de contacto eh, podemos contestarles alegremente y con toda la vocación de servir para que las licencias Creative Commons se difundan en México y en el mundo. Muchas gracias. Eh, pues Repito, mi nombre es Salvador Alcántar, a sus órdenes. Y bueno, quedo abierto a las preguntas que pudieran tener. Eh, sí, muchas gracias, Salvador. Sí, tenemos un par de preguntas acá en, el, en los comentarios de Facebook. Y bueno, eh, eh, aprovechando que tocas este tema de, de las patentes, eh, nos preguntan qué pasa precisamente con el tema de patentes que se hacen con recursos públicos. Digamos, ¿estas patentes pierden, pierden valor o cómo se comercializan? No pierden valor porque eh, dependiendo de también qué se esté patentando, bajo qué crisis se está patentando, también es necesario darle un reconocimiento a las personas que trabajan dentro del gobierno y a veces la patente sirve para dar un reconocimiento a la persona en sí. Una cosa importante, patentar o registrar, no necesariamente significa automáticamente que se va a generar un costo para el público consumidor. El registrar o el patentar es al fin y al cabo una protección o un aseguramiento que se da de un reconocimiento que hace el Estado de que una obra es producida por cierta persona y en cierto momento determinado. Pero ya depende de la persona, de la organización y del gobierno si cobra o no por el acceso a eso. Entonces, un gobierno bajo recursos públicos podría patentar, pero aún así poner a disposición de todas las personas. La patente ahí solo serviría como una especie de registro de que en un momento y por una persona determinada está protegida para que simplemente se le atribuya a esa persona a partir de ese momento. Y a lo, mejor, a lo mejor nada más haría una defensa sobre sus derechos morales, ¿no? de que, que se me reconozca que yo lo hice, pero no sobre sus derechos patrimoniales. Pero yo sí creo que es ilegítimo que un gobierno patente y cobre algo que, no, que va a ser de beneficio público, incluso... En la antigua ley, la ley de, uh, de patentes, en esta creo que se borró desgraciadamente, existía un artículo que permitía quitar patentes a bienes privados que fueran de utilidad pública. En el caso de las vacunas, podría retirarse la patente para que beneficiaran públicamente y que ya nadie lucrara sobre ellas. Desafortunadamente parece que se quitó esa cláusula de ley de propiedad industrial, ese artículo, entonces ya no existe desafortunadamente, pero es, es, una, es un buen criterio, algo parecido a lo que pasa con la expropiación. Pero la, la, el, eh, la patente hecha por eh, autoridades públicas se me hace ilegítima. Nadie ha impugnado todavía, es posible, yo creo que es posible hacerlo porque creo que es hasta anticonstitucional, pero creo que en términos teóricos es ilegítimo. Muchas gracias. También nos preguntan sobre, bueno, sobre el uso de licencias. Nos preguntan, ¿una licencia no comercial sin obras derivadas detiene, en cierto sentido, la cultura del acceso abierto? Mm, qué buena pregunta. Ese, clau, esa cláusula de no comercial y no derivativa, el, sobre todo la no comercial, nos pone mucho en entredicho. Es una de las que más eh, impugnamos dentro de Creative Commons, para decir si de veras cumple con la vocación. De hecho, hace poquito se generó un estudio y hay todo un debate acerca de esa cláusula no comercial, porque de repente nosotros creemos que al darle a las personas la oportunidad incluso de lucrar sobre ese conocimiento, pues les otorga la suficiente liberalidad para que el conocimiento se adapte a cualquier situación, a cualquier mercado y a cualquier circunstancia. Uh, pasaba unos, hemos llegado a escuchar ejemplos en donde una un, un profesor en, en África uh, juntaba lecturas en Creative Commons, las imprimía, las uh, generaba una publicación, las fotocopiaba y las vendía, un poco para recuperar, pero un poco también para financiar la escuela en la que estaba trabajando. Entonces sí había un lucro, pero bajo una licencia no comercial eso no se hubiera podido hacer una persona que presenta una película bajo esta, bajo una licencia Creative Commons y que lo único que hace es vender un boletaje para recuperación o vender palomitas, eso ya representaría un lucro. Y no cobra la entrada, pero, pero vende palomitas, ya, ya representa un lucro. Entonces, entonces, eh, ahí también impediría, por ejemplo, el ejercicio de esas licencias. Yo sí creo que la, la cláusula no, no comercial, y si le agregan todavía la no derivativa, ¿verdad? es aún más cerrada y está muchísimo más cercana a ser todos los derechos reservados, y sí genera algunos obstáculos al ejercicio de lo libre. De repente, también pensemos en nuestros estudiantes, en eh, los estudiantes que tienen... Eh, no, que no pueden generar una obra derivada, pues tampoco pueden fotocopiar, tampoco pueden generar eh, remixes, ¿no? Pueden generar antologías. Entonces, eh, no, no les digo la del derecho a cita, porque el derecho de cita sigue existiendo y el derecho de cita implica también poner a quién se, la referencia de dónde se tomó, pero ejercicios como hacer una antología no podrían hacerse. Entonces, un, un maestro que quieras una antología de lecturas en Creative Commons o investigaciones en Creative Commons, si tienen no derivativas, no podría hacerlo. Entonces sí, son, sí presentan más restricciones al ejercicio de lo libre y hemos visto que, que en la práctica ponen muchos eh, eh, obstáculos para el ejercicio de, lo, de, de la difusión en Internet, sobre todo. Muchas gracias por la aclaración. Y bueno, también tenemos otra... Bueno, sobre... Sobre este último tema que tocaste, ¿no? Sobre el carácter público de las universidades, nos preguntan, las universidades son financiadas con presupuesto público, pero ¿por qué consideras que las que estas mismas universidades ven los resultados de sus investigaciones como ingresos propios a través de, del uso de patentes o de la comercialización de la propia producción, ¿no? Argumentando que requieren presupuesto adicional y que es un medio por el cual lo obtienen. Sí, el, el hecho de que, vaya, la universidad originalmente no, y en su vocación fue creada para difundir el conocimiento, no para lucrar bajo ninguna circunstancia, o sea, no para obtener un, un lucro. Si, si, si necesitan financiamiento adicional, tienen otros muchos medios que no, tienen, que no tienen que ver a lo mejor con la forma en que difunden el conocimiento. Y a mí lo que se me hace más um, pues contradictorio es que la investigación, el paper, es uno de los productos más icónicos de la universidad como, como constructo social y constructo cultural y que eh, por lo tanto debe ser el que más refleja su vocación con la universidad y con la publicidad. Ingresos extras se pueden obtener de otras muchas formas, y hemos visto que hay universidades que tienen empresas eh, universitarias en, en, pues, en todo el país y que pueden obtener un voluntaje por una representación pública de una obra de teatro, etcétera, Pero al menos en la investigación creo que no necesariamente tiene que ser así. Segundo, porque al fin y al cabo, ese, todo el aparato universitario se alimenta de presupuesto público. Si necesita más para hacer sus investigaciones, debería financiarse más y debe exigirse más al gobierno federal. Y el gobierno federal también en su responsabilidad, hay que admitirlo, no da lo suficiente como para que tenga esa liberalidad. Si una universidad tiene que cobrar por el conocimiento que produce para financiarse porque no le es suficiente, alguien dentro del marco universitario y educativo mexicano está haciendo mal su chamba. y hacer el gobierno federal porque no da lo suficiente ya sea el pueblo porque no está, pues, a lo mejor pagando bien sus impuestos, no lo está haciendo bien o eludiendo demasiado, o la universidad que está eludiendo su responsabilidad hacia con el pueblo de generar ese conocimiento. Entonces, mi conclusión es, el, la vocación de la universidad pública es generar conocimiento público. Y si está financiada por presupuesto que viene del pueblo, debe devolverle al pueblo ese presupuesto en forma de conocimiento, en forma de investigación y en formas públicas y gratuitas. Muchas gracias. Igual, bueno, claro. pues nos preguntan en ese mismo sentido, si se pudiera normalizar que todo trabajo financiado con recursos públicos debe, debe, debe o debería ser público. ¿no? Hay esfuerzos, y eso me da gusto hacerlo, hay esfuerzos por intentar hacerlo. Por ahí en algún momento tuvimos un acercamiento con la Secretaría de Cultura Federal eh, para presentar una iniciativa precisamente de que estas que las investigaciones por parte, sobre todo, de todo afiliado al CONACIT, estuvieran bajo este criterio. Obviamente hay muchas reticencias uh, uh, que, que parten mucho de esta cultura institucional que ya les hablaba, por parte de las universidades, por parte de uh, empresarios del, de lo editorial, por parte de despachos jurídicos en eh, materia de derechos de autor, y no porque sean, eh, ¿cómo se llama?, argumentos de fondo, sino son argumentos de que ya lo hemos venido haciendo así, hay que seguirlo haciendo así, así funciona y así hay que dejarlo. Más que nada son como de defensa del status quo, más que de argumentos de fondo. Pero sí hay, sí hay pequeñas uh, como instancias dentro de, de los legisladores para generar esto. Todavía no se ha generado una propuesta coherente que además integre todos los factores dispersos, porque hay muchos cabos que atar, ¿no? desde cómo se califica una en el SNI, por ejemplo, una publicación en este sentido, cómo muchos, eh, cambiar mucho esa cultura organizacional de, de organización entre las universidades, muchos intereses de promedio, pero es posible. Y de hecho, en algunos países se, ya se da, en algunos países ya incluso en, eh, vale más una para, para, para los investigadores en cuanto a su catalogación o en su puntuación, vale más una publicación hecha de manera abierta que de manera privada. Y bueno, y ustedes han visto fenómenos en donde universidades completas han cambiado su modelo o su contratación. Por ejemplo, la UCLA, eh, eh, el, año, el año antepasado, si no mal recuerdo, rompió su contrato con Elsevier para, para optar totalmente por un modelo totalmente abierto basado en Creative Commons. Creo que iban a ser una licencia personal, pero basada en el modelo de Creative Commons. Y de la misma manera podemos hablar de otras muchas universidades en Estados Unidos y en todo el mundo que están optando por esto. Y esto se está normalizando, aunque sea desde abajo. Y bueno, eso ha empujado a que algunos legisladores también modifiquen y mejoren esto también a nivel federal, institucional o a nivel país en algunas otras naciones. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, eh, yo tengo una pregunta y es, creo que es la pregunta que les he estado haciendo a todos los conferencistas, es... ¿Cómo ves el futuro del conocimiento abierto, teniendo en cuenta precisamente tanto la, el tema que les propusimos para exponer y también teniendo en cuenta el tema de la Semana de Acceso Abierto, ¿no? y que es construir equidad estructural? Yo, no, a ver, yo estoy en el tema de Creative Commons desde hace, ¿qué serán? Unos. Pues casi, casi desde que estoy en Wikimedia México, ¿no? O como que empecé como Wikipedista, unos 15 años. ¿Por qué les digo esto? Porque eh, pues soy medio viejito en el tema, aunque, aunque esté, eh, eh, ya pinto canas en el tema del lo libre, de lo abierto, de, de las publicaciones. Y he visto cómo ha evolucionado el tema. Yo me acuerdo que al principio cuando había una conferencia de Creative Commons, todo el mundo nos veía como un bicho raro. Yo me acuerdo que hablaba y todo el mundo decía eso, ¿con qué se come? La semana del acceso abierto era una cosa que no se escuchaba o se escuchaba como una cosa de nicho esto lo comento porque me da mucho gusto ver o es precisamente una reflexión que tenía esta semana como ya hay una semana de acceso abierto aquí en universidades de todo el país que ya hay una semana de acceso abierto organizada en internet por varios colectivos mis compañeros de Creative Commons invitados a todas partes Wikimedia México igual entonces eso me da mucha alegría eso me da mucha esperanza en que el, el, el, lo, lo abierto no solo se está, está permeando dentro de todas las formas de conocimiento en México, está permeando las universidades, está permeando en las bases, en las personas de a pie. Y creo que tiene mucha esperanza. Creo que la gente está viendo en ella una opción viable, legítima y accesible precisamente para obtener el conocimiento. Entonces yo le veo bastante futuro, yo creo que esto va a, a conocer, ahorita estamos en un buen momento en donde los medios técnicos de internet y sociales nos permiten para generar un, un, un campo muy fértil para el acceso abierto. Pero aún así tiene riesgos, eh, aún así hay riesgos de los que debemos advertir, hay, existen legisladores que quieren cerrar cada vez más hacia el campo tradicional del derecho de autor y evitar la posibilidad de lo abierto y hay que defenderlo. Y hay otros derechos que también están en riesgo y que pondrían en, en, en, en, también en riesgo lo accesible y lo abierto y que a lo mejor de, directamente no lo vemos. Por ejemplo, el derecho a la privacidad en Internet, la arquitectura del Internet, el, eh, la forma en que ejercemos los derechos de autor en Internet en general, son como derechos que a veces no nos vemos, la privacidad, el anonimato las libertades de cátedra o la libertad de, libertad de expresión, no solo por parte de los académicos, sino de reporteros, periodistas, que se ejercen a través de lo digital, son derechos muy importantes que debemos defender y que son y que todos ellos son constituyentes del, de lo acceso, del, de, de la accesibilidad y de lo abierto. Y que si no estamos también pendientes de este conjunto de derechos que se están amenazando constantemente, no vamos a poder eh, ejercer de manera plena como lo estamos haciendo ahorita la el, el, eh, el accesibilidad de internet si de repente nuestro internet se vuelve un conjunto de filtraciones en donde nuestro proveedor de internet puede vigilar lo que estamos haciendo, lo que estamos eh, investigando, a qué tenemos acceso, eso va a limitar nuestra capacidad de investigación, porque de repente si alguien está estudiando por ejemplo un tema que es incómodo a un gobierno y como ya pasa en algunos gobiernos en donde yo como académico quiero, quiero en mi libertad de cátedra o de, de, de investigación, investigar sobre un tema que es incómodo y mi proveedor de internet por instrucciones de mi gobierno puede poner una limitación a ese acceso, automáticamente me quedé sin campo de investigación, o automáticamente me quedé fuera. Si no tengo que investigar, no tengo que liberar, no tengo que tener acceso abierto. Entonces, si sí tenemos un gran, un gran campo fértil. Me, estoy muy contento que la gente esté tan interesada en, el, en, lo, en lo libre y en lo abierto pero también tenemos amenazas y tenemos que estar al pendiente de cómo legislamos, cómo, cómo también enseñamos lo abierto desde nuestras bases. Y eso también lo pienso por el sentido de que eh, también empiecen cómo le estamos hablando a nuestras nuevas generaciones, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, de cómo va lo abierto, de qué va lo, el compartir, de qué va la idea de renunciar a esa idea de que esto es mío, mío, mío, y también compensar decir esto puede ser de todos y es más valioso cuando es de todos y sobre todo cuando es conocimiento que puede servir a todo el mundo. Por último, ya lo repetí varias veces durante la plática, pero la pandemia del COVID nos ha, nos ha mostrado cómo el conocimiento compartido puede ser de vida o muerte para eh, la sociedad en general. O sea, si, uh, fue una, si hubiera sido una pandemia un, posiblemente que más violenta y nuestra capacidad de generar vacunas un poquito más lenta, hubiera sido necesario liberar las, las patentes sí o sí. De hecho, Creative Commons tiene un gran activismo para liberar las patentes en todo el mundo para que se puedan producir las vacunas más rápido. Pensémonos en una, una, una pandemia más virulenta, un virus más mortal, ¿no? ¿Cómo, cómo estas patentes pueden obstruir en, en, la, en la velocidad en que generamos una respuesta? Y esto va a ser toral, no solo para... Problemas, eh, uh, pues, como de salud, sino incluso de relevancia global, ¿no? La, el, el cambio climático, la falta de agua. Y bueno, todas las investigaciones acerca de cambio climático, falta de agua, deben estar disponibles, abiertas, accesibles, porque entre más rápido pongamos un, este conocimiento en la arena común, también podemos encontrar soluciones comunes más rápido. Si no, tendríamos que esperarnos a juntar el dinero y pagar un paper, porque a lo mejor en ese paper está la solución que un genio que es muy pobre en, a lo mejor en, el, en alguna parte de África o de Asia o de Latinoamérica, y que puede tener la solución a esos problemas, no puede acceder a él porque no puede pagar esos papers que están tan caros en, en, en, en, de otra forma. Entonces, acceso abierto también es un, es un tema de futuro de la humanidad. Y yo creo que el futuro de la humanidad... Está en que todo el conocimiento sea accesible para todos, de manera general, gratuita, como lo es, un bien común. Muchísimas gracias, Salvador. Esas son pues todas las preguntas que teníamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, León. Muchas gracias, León, por la moderación. Gracias, Salvador. Un tema, como bien lo comentas, a lo mejor tú ya viejito en, en el tema, pero... Eh, en este momento con mucho interés y, y, y pues de, de alguna forma con un alto uso para la comunidad universitaria. Estoy hablando específicamente de la universidad. Eh, bien, pues eh, me voy a permitir eh, compartir mi escritorio y eh, mostrar el reconocimiento que se brinda por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, en tu participación. A la letra dice, Universidad Autónoma del Estado de México, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de esta, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, otorga el presente reconocimiento al licenciado Salvador Alcántara Morán por su destacada participación como ponente del tema ¿Qué tan abierto hacen el conocimiento las licencias Creative Commons?,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 Eh, colaboradores para la realización de esta actividad, eh, la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados, la Oficina de Conocimiento Abierto, proyecto de hemeroteca digital y nuestro representante Redal. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Eh, Salvador. Gracias por el tiempo, por el material que nos compartes. Esperemos no sea la última eh, colaboración que tengamos tuya en, en la Universidad Autónoma de gran valor y, y, pues, bueno, de alguna forma con toda la experiencia que ya tienes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Salvador. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, no se les olvide registrar su asistencia, por favor. Nos vemos en la siguiente ponencia. Hasta luego. Buena, buen día. Buen día.